partido de futsal acabó en tragedia en la ciudad de La Paz, tras la muerte de un subteniente de la policía, quien falleció el pasado lunes por la noche, al sufrir una descarga eléctrica, luego de apoyarse en un poste de luz, en una de las canchas de la avenida del Poeta. Tras este suceso, concejales del Movimiento al Socialismo, realizaron una inspección, donde confirmaron que existe un mal cableado de electricidad en la zona. Técnicamente, si esto en época de lluvia, pasa corriente, haces pieza y te electrocutas, te llega a pasar corriente acá. El cable se deteriora, mira, se está enzalzando. Una vez que se deteriora, ya hace contacto con el hierro. Al hacer contacto, te pasa la corriente. Esa es la, la situación y el peligro que estos jóvenes están corriendo de aquí para adelante. Lo que queremos recomendar nosotros es al alcalde que de una vez ponga los buenos oficios e instruya a todas eh, las subalcaldías, porque no solamente es la queja acá, han, han, se han quejado de la laica cota. El, de la misma manera pasa corriente en algunos puestos. Se han quejado de varios lugares. Sin embargo, la ciudadanía que asiste diariamente a las canchas de la Avenida del Poeta y otras señalan que por el sector corre mucho riesgo por existir cables de alta tensión sueltos. Además, señalan que en ese lugar de recreación no cuentan con señalizaciones necesarias para que el peatón transite por el lugar. Mire, quisiera contarle una anécdota personal que a mí me pasó, que fue igual justo por este sector. Eh, yo estaba un día con mis amigos, estábamos paseando y estaba, no estaba lloviendo, pero había medio que rocío y estaba medio húmedo el ambiente. Entonces yo me agarré de un barandal y estaba, estaba sonceando, la verdad. Y agarré con mi otra mano un poste y ahí fue que me pateó corriente en mis dos brazos. O sea, y ese ratito lo solté así y yo imagino que al chico que se electrocutó le pasó algo parecido porque... Realmente fue fuerte lo que me pasó corriente. Me pasó en mis dos brazos y estuve como que acalambrado de los brazos, nada más. La basura está en dos meses, tres meses y da mucha pena, ya realmente, ¿no? Mucha pena. Le prometo, yo vengo aquí 15 años casi trotando, siempre he venido, ¿no ve? Éramos tres, cuatro tretas. Ahora trotan más de 100 personas, ¿no? Y el descuido es un completo desastre. Completo desastre. La basura, el mantenimiento, cabezalidos, si y eso es cierto, ¿no? La minuta presentada al alcalde de La Paz por los concejales del Movimiento al Socialismo piden la pronta atención a estos sucesos, ya que cobró una vida en la cancha de la Avenida del Poeta en la ciudad de La Paz.